Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. En este preciso momento vamos a conectar con Vladimir Paula, que se encuentra en la funeraria Don Benigno a la espera del cuerpo del licenciado Cristian González, quien lamentablemente pues murió en el día en la madrugada o en la noche de ayer. Vamos a conectar. Sí, muchísimas gracias a ustedes en el estudio. ...Francis, Carolina y a todos los amigos televidentes... ...que permanecen en sintonía con nosotros... ...en la mañana de hoy, en de mañana... ...miren en estos momentos dándole continuidad... ...a un hecho que ha enlutecido a San Francisco de Macorís... ...que ha conternado a San Francisco... Eh, a, ...bueno a las personas, a sus amigos, a sus parientes... ...la clase laboral ya en lo que tiene que ver... Eh, de ...abogados eh, de la justicia por la muerte anoche... ...del de joven abogado Cristian González... ...quien luego de permanecer varios días... ...en estado en coma... ...finalmente pierde la vida... ...luego del de disparo, verdad... ...historia que todos conocemos... ...que recibió la noche del pasado domingo... ...en la avenida Los Rieles... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...estamos en la funeraria de Don Benigno... ...donde en la mañana de hoy... ...el cuerpo de Cristian... Llegará para ser velado justamente eh, en esta funeraria. Hasta el momento hay que decir que solamente permanece dentro de la funeraria eh, su esposa acompañada de otras personas. El cuerpo de Cristian aún permanece en... La ciudad de Santiago, decíamos esta mañana y corregimos, nos llegaba la información de que Cristian iba a ser trasladado hacia la ciudad de Santo Domingo al Instituto Nacional de Ciencias Forense y nos confirma su esposa detrás de cámara que su cuerpo será, aún permanece en Santiago y será entonces en el Instituto Nacional de Ciencias Forense o el INASIF de Santiago donde eh, cristian se le practicarán los dientes ya hablamos según nos decía su esposa eh, prueba de balística, eh, principalmente porque eh, recuerden ustedes que luego de que aconteció este hecho, la policía ofreció una versión de que habían sido dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta que habían disparado contra Cristian que se encontraba en ese momento en compañía de su esposa en la avenida Los los Parientes de Cristian específicamente su esposa manifestando de que fue la policía que disparó contra Cristian porque en ese momento, según nos decía su esposa, principal testigo, ella pudo observar que los jóvenes que estaban en ese lugar, Que en el día de hoy continuaremos dándole seguimiento a este hecho, repito, que ha consternado a todo San Francisco de Macorís, finalmente, caramba, lamentable la muerte del abogado Cristian González. Seguiremos en esta cobertura total para informarle a toda la ciudadanía, a todo el Nordeste de lo que acontezca. En esta cobertura total y en esta transmisión desde la funeraria de Don Benigno, en cámara, Ramón Hernández, Willy y para de mañana, Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Vladimir, desde la funeraria.